Hola a todos, bienvenidos, hoy del canal, bienvenidos a World Thunder. y hoy nos traen a Túnez. Bueno, seleccionado tanques rusos, BRD 7.3 Y vamos a empezar, como siempre, yo solo saliría hasta la zona Venga, listo, Arrancamos BMP Camuflaje de nieve Bueno, cada uno tiene su estilo Adelante muchachos a ver si me dejas hueco, vamos a entrar por aquí Ya no, nos absolvemos Tiramos unas bombas por ahí, más o menos para la... la misma distancia a la que estoy yo aproximadamente, hablando más o menos por, ¿por donde pueden venir ellos aquí estos dos se han hecho la jugada rapidito nos pegamos a la roca por si aparece alguien por ahí por esa parte de nada no veo nada venga ahora de cabeza hacia abajo poquito de no empezar con las palmeras y rápidamente aquí entonos aquí la puerta alcalda venga sendemos unos petas aquí y tiramos un mito todos contentos en la zona nuestra. nadie por el río. Los compañeros parece que están avanzando. uno a cuatro. Han tomado C. Vale. Mis compañeros avanzan. Eso es buena señal. A no ser que vengan por el río algunos se les haya colado venga pues vamos a subirnos ahí a ese a ese rinconcito ahí entre esas en palmeras es un buen sitio para esperar a los que ya vienen a intentar tomar la zona vamos a salir rápido del agua vamos con la lata de sardinas cuidado la primera vez que aquí alguien espera. Yo lo haría. Mal, es más lo he hecho bastantes veces. Me lo he hecho a mí. Parece que no hay nadie. Parece, parece. Compi por ahí cerca, a la derecha. Ahí está. Ahí se ven disparos. Vamos a echar un ojo. Al principio, no vemos nada. Vamos a cubrir. Wow. Madre mía, todos había cuatro y solo queda uno. Eso es un agujero tremendo. Por ahí se van a colar seguro. Si se han caído tres. Fija que ha venido un grueso bastante. Bastante grande de enemigos. Ahí, ahí, ahí me marcan. Vamos a ver si mi compañero. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Otra peceta. Vamos. ¿Qué ha pasado? he fallado el tiro me ha lado muy bien gracias no he podido fallar ese tiro ha pasado por encima explico pues aquí nos quedamos que seguro van a venir porque esto está totalmente vacío vamos a aprovechar aquí usamos el telémetro vamos a medir no sé cuánto está ese 300 ah, aproximadamente ya sé eh, baja por ahí no un t 25 ah, venga ha rebotado venga vamos un misil le he dado uno vamos lo deberían haber destrozado estoy cao estoy cao vámonos vámonos nada, nada, venga este se me escapa, se me escapa se me fue se me fue por ahí vamos dejo la marca y que más, lo he visto que la ha marcado artillería al rollo, esto es una lata de sardinas va, bueno. listo, se acabó el problema del B es una data de sardinas. Venga, el IS-6 a por ellos. Venga, arranca un el perforante con punta redonda. El IS6 tiene buena penetración, incluso con el proyectil perforante que tiene la punta un poco más afilada. Venga, dale caña, si no te crees para mí. A ver es que el IS6 tiene buen motor. Ahora suele ir bastante rápido. Va a ser un tanque pesado. Está tomando A, será el amigo de antes. Así que... Bueno, somos tres. Los tanques medios, acercándonos hacia la zona, ya la ha tomado. Ahora viene el problema de los tanques rusos. La inclinación cero, inclinación cero. la ha tomado, puede ser que esté subiendo y salga por ahí. No es posible. Aquí, entre los arcos puede estar. Y si no, pues en cualquier momento puede salir por allí. Esos compañeros se acercan a la zona. A. Ah. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Creo que es ese. Aquí, justo. Venga, aquí sí. Eso lo no sé lo que es. Ayuda a matar al enemigo. Perfecto. Entonces, creo que es ahí está. Justo seguro. No, pues nada. No vamos a desperdiciar la ocasión de retomar está marcando a ah, otro ahí arriba vamos a tomar A y vamos a intentar a ver qué es lo que hay arriba no tengo aquí, no tengo bueno, ahí se ve uno muerto, o dos, sí bueno, esa ese ha caído ahora bueno, mis dos compañeros haciéndome los deberes pero ¿estáis tomando A también? pues creo que no, o uno solo o me lo he llevado yo bueno, el río sigue vacío Compañeros, ahí se hacen fuerte. Vamos para arriba, vamos a echar una mano. Vamos a subir esta vez por aquí. Buah, avión, avión. Ah, mierda. Ah, he dejado las bombas. He dejado las bombas justo cuando cae. Pues ya es mala suerte para el ISSS. Este 34 Vamos con el chito, a ver qué es lo que haces. Vamos, rápido, arranca. Siempre suelo salir. No sé si os fijáis directamente ya pongo la segunda velocidad y cuando alcanzo ya pues menos. 37 o 38 aquí en el T34 ya pongo lo máximo. Ahora si el trono se inclina se pone complicado, pues prefiero subir en segunda. mantienes una velocidad más bien más o menos estable, no, no te quedas... Y como digo, yo subiendo la, la inclinación, la puesta. No están tomando B, que medio. Y otra vez el problemita de la inclinación. No parezco, ahí está. Ahí tenemos algo desde aquí no lo voy a acertar, como no aproveche la depresión del terreno ahora sí. Ahora sí puedo apuntar más abajo, más abajo, 300 metros. Ahí está, venga, ahí listo. Bueno, primero lo he localizado con los vinculares, lo he marcado y ya directamente la mira del artillero se va hacia allá rápidamente. cambio la mira del artillero y disparo. Aprovechar los vinculares. Sí, ok. son gratis <risas> ah, eso es un marder ese ruido ahí en B vaya pues, están limpiando todo esto de vegetación vamos a ver que me encuentro ¡Guau! lo he visto venir el oh. que no he visto ha sido el tanque Ahí está, el Marder. Vaya, vale, un misilazo. Bueno, este, este, este, pito, pito, el IS-1. Bueno, vamos al T-34, 85. Bueno, eso vamos a terminar, porque esta partida, esto está acabado. Bueno, es el Marder está por ahí, si no ha caído. En cualquier momento puede asomar por la izquierda o por la derecha, me prefiero meterme por aquí, por esta parte, ya no me voy a donde está el Santiago, yo ahí ya no me voy, ahí solo esperar la muerte que suba en la cuesta, ¿Qué vamos, han ah, sido siendo nuestras, vamos por aquí, ahí en el río, están marcando en el río. No, amigo, pues está... vamos, perdiendo. vamos perdiendo, no fastidies y la vamos a perder por ahí son misiles volar no tenía que haber salido pero, sí, en fin, vamos a terminar esta partida y dicen, muriendo con las botas puestas y están tomando A, ah, listo, se acabó esto... a esto le queda nada se han tomado B, puede haber cualquiera por aquí además en el río posiblemente se sí marcaron antes es el que está tomando A no veo nada no significa que no esté enemigos, han una vale, para lo que queda vamos a medir a ver este tío a cuánto está 500 vale, 500 metros Ya, esto está perdido. Ya no merece la pena arriesgarse. Oye, no iba a salir cara a la fiesta hoy. Tantos tanques en la chatarrería. Trabajo de equipo. Un lanzamisiles. Bueno, pues nada lo he dicho. Vamos a morir con las botas puestas. Y ha explotado a, los... a mi lado y algo. Estaba ardiendo antes. Bueno, algo habría a mi lado que se la han cargado. Vale, bueno, yo creo que ya no va a morir nadie más. El mejor mejor cuadro. La de será Venga, la próxima vez será nuestra victoria. Muy bien. Petamos muy bien, pero acabamos muy mal. A mí el mar de que eso no lo vi. Menudo misilazo. Ya cuando lo viera demasiado tarde. El lugar en el equipo, tercero. 24.945. No está nada mal para haber perdido en Túnez. Lasco es un escenario que generalmente no me suele dar mal. Incluso usando buenos leones de plata cuando pierdo algunas partidas. Hoy se ha perdido. Otro ya se gana de suscribiros al canal, la campanita para los avisos, muchos likes por favor, esto ha sido todo y acordaros que tenéis abajo el enlace en la descripción, el enlace de Discord para los que quieran unirse al escuadrón Ibis y os vaya a pasar muy bien. Bueno pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy, este es el vídeo, se ha perdido el túnel pero bueno, así es War Thunder. Nos vemos en un próximo. Chao.